Con gritos de justicia y el pase de lista de periodistas asesinados por ejercer su profesión, el gremio informativo de Puebla se sumó a la exigencia de frenar las agresiones contra comunicadores y respeto a la libertad de expresión. En la capital poblana, al igual que en más de 20 ciudades del país, periodistas protestaron por los tres asesinatos de compañeros en lo que va del 2022. El caso más reciente ocurrió en Tijuana, contra Lourdes Maldonado, pese a que pidió protección al gobierno federal. No se mata la verdad, decía una de las pancartas colocadas en las rejas del atrio de la catedral, donde más de 20 como comunicadores colocaron una ofrenda a los compañeros asesinados. Leticia García Polo, integrante de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas, refirió que desde el año 2000 a la fecha, la Asociación Artículo 19 ha documentado 148 asesinatos en el país contra periodistas por su labor informativa. La libertad de expresión no puede ser frenada por una bala, aseveró García Polo, quien reiteró que el gremio demanda justicia y que se deje de vulnerar el derecho de libre manifestación. Además de Lourdes y Margarito, el director del diario InfoRegio fue asesinado el pasado 10 de enero en Veracruz, con lo que se convirtió en el primer periodista asesinado en el 2022 y el número 47 en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.